Helen, regresamos contigo más adelante. Y vamos a enlazarnos vía telefónica con el doctor Carlos e. García, él es toxicólogo porque bueno, hace algunos instantes veíamos, eh, gracias a las imágenes captadas por nuestro equipo periodístico, como eh, 13 menores, una niña y dos bebés estaban siendo llevados ya horas después de la emergencia hacia un hospital porque bueno, han resultado contaminados y afectados. Doctor García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la comunicación. Bueno, lo que queríamos saber es un poco que nos explique cuáles son los daños que se pueden provocar, eh, sobre todo eh, en las personas más vulnerables, ¿no? en los más pequeños y también en las personas mayores, una situación similar. Sí, en cuanto a la parte aguda, eso que se ha estado liberando es lo que llamamos un hidrocarburo, que por sus características tiene varias formas de provocar daño en las personas. Uh -huh. Primero, es una sustancia inflamable, es decir, se va a encender... ...entre cualquier foco de combustión... ...un fósforo, una chispa, lo que fuera... Uh -huh. ...segundo, puede explotar... ...como que ha sucedido... ...tercero, puede actuar como un asfixiante... ...es decir, va a quitar el oxígeno... ...y no nos va a permitir respirar adecuadamente... ...y podemos terminar falleciendo... ...por lo que llamamos asfixia... ...cuarto lugar, ese gas... ...viene con otras sustancias que irritan... ...la piel y las mucosas... ...es decir, puede tener ardor de ojos... ardor de garganta, lagrimeo... ...dificultad para respirar... ...y evidentemente por la inflamación, el incendio y la explosión... ...va a haber quemaduras como que las ha habido de diverso grado... ...y algunas de mucha gravedad, por lo que estoy... Entonces, ...estoy viendo imágenes y me comentan mis colegas, ¿no? ...que están en los hospitales, ¿no? no en plan. general, todo lo que he resumido son las formas por las cuales... ...este tipo de material peligroso puede provocar daño... ...pero lo que a mí me llama mucho la atención... Es como la gente, viendo que un gas de color blanco tan concentrado se estaba liberando por todas partes, caminaba tranquilamente como no si es. no pasara nada en medio del gas, y eso lo hemos visto todos, como la gente de limpieza seguía ahí mirando, como la gente tomaba fotos provocando más chispas con su aparato, sin tener claro, sin tener conciencia del riesgo que esto los ha tenido o los tiene aún, ¿no? Porque debe haber aún parte del material ahí eso no se puede hacer, no. Si es una sustancia desconocida, aunque en este momento, en este caso sí había una cisterna que decía gas, claro. sí, una, una gas interna, uh -huh. si está liberando, pues hay que desaparecer de ahí, hay que alejarnos de ahí, porque si no, pues las consecuencias ya las estamos viendo, ¿no? Así es. Esa es una recomendación importantísima, doctor, y aquí también hemos estado haciendo esa invocación desde muy temprano, pero digamos que eh, usted ha graficado los casos, digamos, más graves, más extremos, ¿no? Pero ya han pasado algunas horas, digamos, en este momento, los vecinos que están ahí en los alrededores de toda esta emergencia, ¿qué, qué precauciones deben tener también para, para cuidar, digamos, su organismo? Si ellos perciben en el ambiente, eh, entiendo que cuanto más, más... Bueno, no entiendo. Es evidente que cuanto más, más horas pase, la concentración del gas va a ir disminuyendo. Claro. Pero si ellos perciben en el ambiente algún olor extraño, pues deben evitar prender cualquier cocina, cualquier linterna, cualquier aparato que genere, por su manera de actuar, una chispa, porque esa pequeña concentración de, de gas o sustancia que aún pudiera quedar en un espacio confinado, me estoy refiriendo dentro de una casa, uh -huh. porque en la calle, pues lo que había ahí hace rato ya, ya se fue por los aires, claro. pudiera provocar pequeños focos de, de inflamación o de incendio, vamos a llamarlo así, ¿no? O amagos de incendio. Eso hay que liberar. Por otro lado. Si alguien siente que se siente su piel, su, su ropa irritada. mojado por esa concentración de gas que ha impregnado, que ha tomado contacto con, con su vestimenta, con lo que tenía puesto, o con su misma piel, o con su cabello, con los ojos, pues lavarse vigorosamente con agua. sí, Todo el cuerpo, si uno mismo lo puede hacer, si tiene dificultad para hacerlo, pues que alguien lo haga con ayuda para poder quitarse y limitar el contacto de ese material que algo puede haberse impregnado en nuestra vestimenta y en nuestro cuerpo, como yo mencionaba. Los peligros mayormente como consecuencia de esta exposición van a ser agudos, porque para hablar de un problema a largo plazo tendría pues que el contacto ser por muchos días, semanas o meses, y eso por la naturaleza del evento no va a suceder, no ya que ha sucedido claro. en área abierta. no. Agua con abundancia, entonces. Eso es muy importante. Ah, es. Y en el caso de la irritación de la, de, de la piel, de los ojos, eh, ¿qué es lo que tendría que hacer eh, como primera reacción en la persona afectada? Nosotros llamamos a eso irrigación ocular. Dicho de otras maneras, hay que lavarse los ojos. Uh -huh. Y si tenemos alguien que nos lo puede hacer... ¿Solo con agua? Sí, solo con agua. Es, es, es, un, es maravilloso el agua. A veces no le damos la importancia del caso. Y después, ya cuando ya me hice la irrigación ocular, el lavado, y tengo, cuando tenga tiempo, ya busco un oftalmólogo. Uh -huh. Con el respeto que me merecen los oftalmólogos. Primero se hace la irrigación ocular y después llevamos al oftalmólogo para que vea ...hacer la irrigación ocular. Hasta un agua mineral haciéndole un hueco en la tapa y, y, y apretando la presión puede servir como un buen mecanismo de irrigación ocular. Si uh -huh. tengo la suficiente paciencia y me meto debajo del caño de, de, del grifo de mi casa, también lo puedo hacer. En un hospital pues lo harán de una manera diferente, pero hay medidas caseras... ...para uno ir avanzando con esto. Bien, doctor. Muy clara su explicación. Y una, una última consulta, aprovechando el, el enlace. Hace algunos eh, minutos eh, lo mostramos con Pilar el traslado de estos pequeños, ¿no? Justo ya le, le comentaba, también de estos niños. Tres, ¿no? Tres, tres. niños. Eh, ¿a, ¿A qué se, se podría deber, teniendo en cuenta que ya es como tres, cuatro horas después de la emergencia? Eh, bueno, no sé de dónde los han trasladado, ¿si ¿sí de un hospital a otro? No, si no, de, otro? De lugar de los vivienda, hechos. De, del lugar de los hechos a un hospital. Ah, yo creo que ahí deben haber presentado síntomas de asfixia. Si uh -huh. el gas se concentra en una vivienda, que es un área pues, espacialmente cerrada, no necesita hacer mucho para que lo que haya entrado esté concentrado, ¿no? Uh -huh. Como podremos imaginar, es diferente de una casa. Lo que se puede concentrar el gas que se ha liberado a que si el gas aún está en el aire, que es un área abierta y se va de todas maneras a, a desaparecer cuanto más avance el tiempo. Estos los, estos niños deben haber inhalado, imagino yo, parte de este gas y están sintiendo algunos síntomas como consecuencia de eso. ¿no? Pero claro, la UEFA, por ejemplo, la, la UEFA... La del Ministerio de, del Ambiente, lo que ha señalado es que también ha enviado especialistas para medir la, la calidad del aire, que es importante, ¿no? Luego de esta emergencia. Bueno, como se ha registrado al aire libre, eso va a ser mucho más rápido la recuperación, pero en todo caso, excelente las advertencias y recomendaciones que ha dado a nuestros televidentes, porque muchas eh, veces es mejor, eh, como se dice, pecar en exceso, ¿no? si Aunque uno no sienta nada y ha estado, pues, cerca del lugar, eh, darse un baño, eh, hacerse, pues, esta limpieza con agua, simplemente con agua hasta del caño de los ojos antes de ir al especialista porque además lo que teníamos entendido que el GLP no huele, es inoloro, así que sí. eh, uno a cómo pie. se puede dar cuenta si, si está impregnado o no, así que lo mejor es tomar la, las medidas de prevención y evitar pues que, que la situación tienda a agravarse. Totalmente de acuerdo con usted. Y como y recalco las primeras cosas que decía, por favor, ante un evento de estos, alejarse de la zona, no quedarnos de mirón, Así es. no quedarnos a jugar con lo que estamos viendo que se está liberando y no porque no, no sabemos a qué peligro nos exponemos. ¿no? Tiene toda la razón, doctor. Muchas gracias. Muchísimas doctor García, gracias, doctor. Gracias, este ah, Carlos García, toxicólogo. Y mira, Lucho, justamente estamos compartiendo esta es imagen, ¿no? Imagen que grafica lo que ha señalado el doctor. Dice, doctor. Claro. Estaba toda una nube y mira que se extendía y ahí estaba la trabajadora de limpieza que, bueno, estaría pues eh, sorprendida por lo que estaba pasando, pero no reaccionaba. Y no solamente ella, hay gente alrededor que no, no corre. Bueno, se veía alguien que sale corriendo y parece ser que es el que eh, trataba de advertir a los vecinos que salieran de su casa, pero bueno, luego ya fue demasiado tarde. ¿no? Eh, y, e, eso, eso te quería apuntar. Eh, todo indica que son, son imágenes dramáticas también, ¿no? Porque serían prácticamente los últimos minutos de vida del, del conductor. conductor ¿no? que así trata, es. ahí digamos, se ve perfectamente. De, Mira, esa persona la... Lado derecho Así arriba es, ¿no? de maniobrar, ahí se ve cuando abre, no esta es terrible. Esta puerta en la parte trasera del vehículo, aparentemente para cerrar alguna válvula. En fin, no, no sabemos exactamente cuál fue su intención. Ahí está, precisamente, reiterando esa imagen. Y luego se le va a ver cómo levantan los brazos, hace ademanes para advertir del peligro. y Segundos después, es que se produce, pues. Esta desflagración que hemos compartido con ustedes también en el momento exacto cuando se produce esta llamarada tremenda de varios metros y que a raíz de esta situación termina provocando la muerte de este señor. ¿no? ¿La UEFA también ha... Eh, reaccionado, también se ha activado eh, todo el protocolo que corresponde y lo que ha señalado hace instantes es que ya está supervisando el incendio del camión Cisterna y El Salvador para determinar las causas del hecho eso es lo que todos queremos saber qué es lo que provocó este, este incidente además va a monitorear la calidad del aire para determinar el impacto generado por la emergencia ambiental otro aspecto fundamental el organismo de evaluación y fiscalización uh -huh ambiental. Que depende Bien. del Ministerio del Ambiente, ¿no? Así es. Nos vamos entonces.